Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del colegio NICAP Hoy mi hermanita y yo les vamos a contar una fábula que se llama El Lobo Orgulloso y el León Vamos a empezar Había un lobo muy creído, dos, Que miraba su sombra en el piso, Se veía tan bello y alto, Y soñaba ser el rey de los animales, rey, Y de pronto Se acercó, se lo comió. Pobre lobito, muy arrepentido por ser creído, al final aprendió que por vanidad se murió. Moraleja: Nunca valores tus virtudes por la apariencia con que la ven ve tus ojos, pues fácilmente te engañarás. Adiós, gracias por ver nuestro video.